a tan solo dos meses de que acabe este 2021 y que comencemos con un año esperanzador, porque Pfizer y otras más anunciaron sus primeras vacunas contra la COVID-19 que ayudarían a reducir o prevenir contagios. Pero ¿esto qué tiene que ver? Pues bueno, también se dijo que estas vacunas estarían hechas por ARN mensajero. Pero, ¿qué es el ARN? ¿Eso cómo se come? ¿Acaso esos son los nanochips que nos quieren poner para que nos puedan controlar? Pues no, ninguna de esas cosas. Así que en tan solo 6 minutos te explicaré qué es el ARN, cómo funciona, cuántos tipos de ARN existen, sus funciones y también unos datos curiosos sobre él. El ARN es una molécula cuyo trabajo consiste en transportar la información genética contenida en el libro de la vida, el ADN, al resto del cuerpo. El ARN copia esta información genética y la lleva hasta las células eucariotas para que se produzcan ahí las proteínas. Y si no entendiste nada de lo que dije. Esto en español significa que el ARN en sí lleva las órdenes de cómo se fabrican las proteínas y las lleva a las muchas fábricas que hay en nuestro cuerpo donde se fabrican ahí los ladrillos que son las proteínas que nuestro cuerpo necesita. ¿Cómo funciona el ARN? La función del ARN es muy fácil de entender. Simplemente se encarga de llevar la información a los ribosomas para la producción de proteínas. Aquí la síntesis de proteínas, la síntesis de proteínas se logra mediante un proceso llamado traducción después de que el ADN se transcribe en una molécula de ARN mensajero o cuando el ADN manda a su amigo con un mensaje para que éste llegue a la fábrica de proteínas para que la fabriquen una proteína. Durante la transcripción el ARN mensajero debe traducirse para producir una proteína y de esto se encarga el ARN ribosomal. En la traducción, el ARN mensajero junto con el ARN de transferencia, los ribosomas trabajan juntos para producir proteínas. ¿Cuántos tipos de ARN existen? Existen tres tipos de ARN y cada uno con una función en específico. ARN mensajero el ARNM o ARN mensajero transcribe el código genético del ADN en una forma que se pueda leer y utilizar para producir proteínas. El ARNM transporta información genética desde el núcleo hasta el citoplasma de una célula. ARN ribosomal el ARN ribosomal se encuentra en el citoplasma donde el ARN mensajero dejó la información genética y ahí es donde se encuentran los ribosomas, de ahí el nombre del de ARN ribosomal. El ARN ribosomal dirige la traducción del ARN mensajero en proteínas. Esto en pocas palabras significa que el ARN ribosomal traduce las instrucciones del ARN mensajero para poder empezar a fabricar las proteínas. ARN de transferencia Al igual que el ARN ribosomal, el ARN de transferencia se encuentra en el citoplasma celular y participa en la síntesis de proteínas. El ARN de transferencia trae o transfiere aminoácidos, que en sí es el material que el ARN ribosomal necesita para que pueda fabricar esas proteínas. Luego los aminoácidos se pueden unir y procesar para producir polipéptidos o proteínas. Aquí unos datos curiosos sobre el ARN. Número 1. El ARN es el material genético de algunos organismos que no tienen ADN. Algunos virus contienen ADN, pero muchos solo contienen ARN. Número 2. El ARN se usa en algunas terapias de genes del cáncer para reducir la expresión de genes que causan cáncer. Es muy probable que a futuro veamos medicamentos que utilicen ARN Número 3 La tecnología de ARN se utiliza para suprimir la expresión de genes de maduración de la fruta para que las frutas puedan permanecer en la vida por más tiempo extendiendo su temporada y disponibilidad para la comercialización Número 4 No hay una sola persona o fecha para el descubrimiento del ARN Friedrich Mischer descubrió los ácidos nucleicos, nucleína, en 1868. Después de ese tiempo, los científicos se dieron cuenta de que había diferentes tipos de ácidos nucleicos y diferentes tipos de ARN. En 1939, los investigadores determinaron que el ARN es responsable de la síntesis de proteínas. En 1959, Severo Ochoa ganó el premio Nobel de Medicina por descubrir cómo se sintetiza el ARN. Esto ha sido todo por mí. Espero te haya gustado el video y hayas aprendido mucho sobre el ARN. Yo soy Héctor Castillo y nos vemos hasta la próxima.